Chicos, estamos, por lo que se ve, en un sitio totalmente abandonado, vale. Repito, estoy con Lowe, con Flow está grabando Flow también, que seguramente que lo suba a su canal. ¡Pase! Sí. Bueno, es un parque. No, es un parque. ¿Un parque? Ey, ey, ey, ey, ey. ¿Qué mira, pasa? Mira, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ah. Que le estás en el zoom! ¿Qué coño? Ah. Mira, mira, mira. Ah. Es el señor Sonrisita! ¿Cómo hace la ser sonrisita? ¿No lo está viendo? No lo no, no entiendo, a ver, tiene, sí, -tiene, su, tiene su máscara Tiene la cara! Pero no entiendo nada No, es el hater, ¿vale? Es decir, el hater que entró en casa tenía esa ropa ¡Claro! No? Bueno, es el hater con una, con una máscara de sin sonrisita pero no entiendo No es con, pero que tiene? tiene la máscara del señor sonrisito. Sí, pero ¿cómo va a conseguir esa máscara? No, no entiendo. Ay. ¿Dónde tienes a bus? Abus.s Hola. ¿Dónde tienes a bus? ¿Cómo has conseguido esa máscara? abandonado, y encima tenemos a este personaje aquí. ¿no? Sigue, sigue, sigue. Sigue. ¿Te damos con el palo o qué? Espératelo, espérate, no, vamos a rodearlo, vamos a rodearlo. Vamos a rodearlo, tú por un sitio yo por otro. Quieto, eh. quieto, Quieto, quieto, quieto. ¡Ey! No, ¿Qué pasó? ¿Qué fue el tobillo qué? La cagué, tío No hagas eso más Se ¿vale? fue? Chicos, eh No lo viste, no un que Es que no sé lo que está pasando, ¿vale? No sé lo que está pasando ¿Está decir. El, el, el hater, ¿Vale? Ese chico era hater porque tenía la misma, ropa, la misma ropa que la persona que entró en mi casa es decir, Mira, tío Es hater, pero tiene la máscara de ¿Lo señor Sorbesita No entiendo sí. nada, tío Mira, mira, lo ves, ves, ves morado Luego intentó pararlo, pero mira Está morado, voy a tener ¿Sí? que ir al médico Joder Encima se metió Se metió en una casa, ¿vale? Es una locura, tío Es una casa que tiene Chicos, mirar. Tiene pinta de que esto va a ser grande, ¿vale? vale tiene pinta de que el sitio va a ser muy grande. ¿Ese? ¿Dónde estamos, Flow? ¿No? Chicos, si ven algo vale como siempre, si sí. ven algo extraño, dejadlo en la caja de comentarios. Dios estamos, pues como ves, lo estamos ante un, ante un sitio qué guay Uy, no sé, eh, nunca hemos venido a este sitio chicos parece que es súper grande pero desconozco ¿vale? hay un parque ahí no sé si a lo mejor era un colegio un hotel la verdad es que no tengo ni idea vale vale chicos el se puede decir que el señor sonrisita hater, porque ya no sé cómo llamarlo, es que... porque es como una fusión entre hater y señor sonrisita. Entonces la verdad es que no sé, no sé, ¿vale? No sé. Pero eh... tú piensas que. Entró por aquí, ¿vale? Creo que, que vino a la casa y, y entró por aquí. Vamos por ahí. A ver si está aquí, a la izquierda. Claro, a Vamos por aquí a ver. Cuidado. No. ¿eh? Sí. Kaite, sonrisita, estás por aquí? ¿Toma, bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dame la cámara para que tú vayas a tener? ¿Eh? Te dame, dame, dame, dame. ¿Qué coño? Se Yo como se ríe. la risa de la derecha no por ahí porque no, por no, te lo no, comen no, la punta chicos estoy súper perdido porque no tiene nada de... que viene el este sitio estoy comiendo, me estoy comiendo me todas me las me plantas aquí. Es este sitio parece tío. un laberinto mm. sí. vale el flow vale y esto está grabado hacia adelante vale sí, vale chicos vale. tenemos aquí un baño hay que tener cuidado. Tú Porque primero. El suelo puede, puede que esté pues, bueno, inestable, ¿eh? Suficiente. Mira el techo, ¿gusta? El techo está súper caído, estoy escuchando ¡Sonrisita! ¿No, we? no te alejes mucho, ¿vale? No. Uh, oh, qué oh, oh, oh. cuidado con el suelo. Ojo, que hay un eh. Aquí puede ser que, que el heikas se esté generando que a dormir, ¿eh? Pero es, vacío, no sé ni, es que no sé quién es. Que no. Pero puede ser que se esté quedando aquí, ¿vale? Porque hay un colchón aquí y el ¿Eh? Y no ¿Qué? es normal. Tío, está fuerte. Vale, el sí, sitio. Es que ¿qué puede ser esto, tío? Uh, no tío, tío. Dejad en la caja sí, de comentarios, sí, No ¿vale? Está todo caído de la humedad, seguro. Parece que es un sitio bastante grande. Siempre lo he repetido varias veces, pero es que me impresiona el sitio, ¿vale? Sonrisita. El suelo. ¿Este es madera? Sí, nos podemos. ¿Ok? Hacer. Puede ser que esté un poco, un poquito bastante desgastado ¿Ok? Sí, hay que tener cuidado, ¿eh? Uh, mirad esto, tío! ¡Este suelo es más esto ¡Mirad esto! ¡Qué? ¡Mirad esto, tío! Mira. ¡Wow! Impresionante. Dios. Vale, seguimos. Tiene pinta la de armario. De armario empotrado ¿no? de estos. Vamos por aquí, que seguimos por aquí. Vamos a la sí, por aquí. Es que no quiero alejarme, acercarme mucho, porque el pie se pronta. Sí, si te han cuidado, no. No podemos avanzar eh, todos juntos. No. ¿Qué fue la puerta, tú? Pero... Ey, ey, escucha, escucha. Sonrisita. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vamos, vamos, seguimos. Aquí hay un cuarto también. Es que una ahí. planta bastante grande, tío. Mira como nos caigamos de aquí abajo la hostia. No se sí. se Tener cuidado, vale? Tener cuidado, suelo, tío, cuidado, un Mira cómo está el suelo, tío. Por aquí, por aquí, por aquí. Cuidado porque ahí también hay si un, mira un... suelo, mira suelo tío. tío. A mí me da miedo pisar por ahí. No, no, no, te no, afecta no, no, no. Luego yo estaré en Mira cómo está el suelo. ¿Qué, ¿Qué, es? Una aquí. ¿Qué, es? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es el este sitio? Mira cómo, cómo era todo lo... esto. Eh... No sé, ¿tiene pinta de, de hotel? No sé, un Tampoco de seguro. Un colegio no es, ¿no? Porque, pero, ¿Qué es una gimenea? No, no, es decir, no, es... una gimenea en un colegio no nos lo guarda. ¿Cómo tu habitación, Andrés? Sí. Rojo y azul. ¿Le habrá por aquí? ¿Tiene un puesto oscuro? Ahí está yo. Mira, tengo un problema eso. qué? Me ha en rojo de en rosa. ¿Eso qué color es? Eh? Eso es rosa, joder. joder. ¿Y esto es rosa? ¿Esto es rojo. rosa? Irra, irra, irra. Que se escuchó como algo. Mierda, tío. Vale, vale. ¿Qué ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí, sí. Cuidado, ¿eh? ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí, ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Puh! ¡Puh! ¡Que me caigo, tú! ¡Que me caigo por ahí! De... Cuidado, claro, cuidado. Tú acá en fuerte ¿A dónde vamos? Claro, porque no... está roto, pero claro, como, como está todo haciendo de... de tacos, no se. Mira, mira. ¡Sorrisita, ¿dónde estás? Vamos por aquí, ten cuidado con eso! Sí, sí, cuidado con eso, Irra. Mira, que tienes un hueco ahí. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un libro. ¿Qué coño es esto? Uf. ¿Qué pone? Está en inglés A ver, ¿estoy escuchando yo la voz o...? No, no, yo también las estoy escuchando No sé si la no, cámara lo está captando? No creo gestando. que viene ahí, pero claro, no sé No, no hay nadie O viene de aquí Yo creo que viene de ¿eh? ¿eh? Vamos a mirar por si acaso, Eso por aquí ¿Qué tal? y te puedo girar abajo Tan fuerte. Mira oh, ahí, mira ahí, mira ahí, mira ahí, Como ahí, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, yo recomiendo que... El... tío. De canales de ¿Qué? Canales YouTube. De... Qué miedo. Pero disfrutarlo, ¿vale? No al... Una rosa. Sí, tío. ¿Y esto? ¿Mierda? ¿Mierda? ¡No es Mira. Mira. Mira. Mira. Mira. qué, ¿Qué Mira pasa! Mira. ¿Eh? ¡Sí, ya lo vi! Mira. Mira. Mira en el suelo, vamos por aquí, eh, Cuidado, eh. Cuidado, eh. Estás cuidado flojo ahí, ¿vale? gente por aquí. Esta puerta. Aquí también tiene pinta de armario, algo. ¿no? Mira, estoy muy nervioso. Vamos. pinta, o sea, otro, ¿verdad? No te aquí que le de la también. No ¡Coño! Joder. No, aquí, No, aquí, Los tres juntos. Pégate, pégate más. está Está por aquí, por aquí? en la escalera que entramos? ¿En la escalera que entramos? Queda con el suelo. Uh -huh.